Cabildo de Gran Canaria, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Gran Canaria Accesible Una reunión eh, más del Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria en la que hemos hecho casi un balance de este primer año de actuación del Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria dentro del proyecto Gran Canaria Accesible. Se ha presentado a la página web de Gran Canal Accesible, para nosotros es muy interesante, estamos muy satisfechos con ese trabajo. Pero y así las personas sordas también podrán disfrutar de la información, podrán acceder a esos vídeos, y la verdad que es un paso muy importante que está dando aquí Gran Canaria. A través de pequeños pasos conseguiremos un gran éxito, eh, tanto aquí en la isla como en todo, y también la Asociación de Personas Sordas siempre apoyará al, a los colectivos, y por supuesto al Cabildo, y muchísimas gracias por las colaboraciones. un recurso muy necesario en Gran Canaria en el que se está apostando por una isla accesible en colaboración con todos los municipios y en el que entre todos pues conseguiremos una isla accesible y amable para todos los ciudadanos. Canaria accesible está consiguiendo poquito a poco pero con seguridad el lema que todos nos propusimos de una isla de todos y para todos you